En este segundo vídeo sobre fórmulas vamos a profundizar un poco pero sin llegar al uso avanzado. Lo primero que vamos a ver es la ayuda que ofrece la aplicación de hojas de cálculo. Hacemos clic aquí y en la parte inferior tendremos más información y esto nos abrirá una página en la que podemos observar la lista de funciones de hojas de cálculo de Google. Es larga, por lo que me interesará restringirla por el tipo de fórmula o escribir una palabra clave, por ejemplo, contar. Nada más escribir, podemos observar que ha filtrado por aquellas funciones que en su nombre tiene esa cadena de texto, contar, y que, por ejemplo, aquí podemos ver estadística, contar. Aquí la sintaxis, un ejemplo de la sintaxis de la función. Y aquí a la derecha, ¿qué es lo que hace? Devuelve el recuento de valores numéricos de un conjunto de datos y podríamos acceder a más información. Aquí tenemos la función con ejemplos de uso, su sintaxis, etcétera. Ahora que ya sabemos a dónde dirigirnos cuando necesitamos ayuda, vamos a, a ver algunas funciones. Y vamos a empezar con, con tres funciones relacionadas con el recuento de valores. La función contar sirve para hacer recuento de valores numéricos, es decir, para contar en un número, en un rango de celdas, cuántas en cuántas celdas hay valores numéricos. Contará lo que hace recuento de valores. Y entonces, en un rango de celdas... Mira en cuántas hay valores, ya sean numéricos o ya sean de texto. Y la tercera es contar. Punto sí, que lo que hace es cuenta, saca la cuenta de cuántos valores cumplen una condición determinada. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a utilizar la función contar y la función contar sí. Estos son unos valores de una encuesta sobre satisfacción y se pregunta sobre las aulas, el patio, los talleres y las salidas. En realidad no son reales pero nos sirven para el ejemplo. Esto es algo que podríamos hacer una vez finalizada la recolección de, de datos y utilizaríamos estas fórmulas para generar eh, resúmenes de ellas. Tenemos inmovilizada la primera fila para tenerla siempre a la vista y aquí abajo tenemos ya preparado el número total de encuestas, el promedio de los valores, en este caso del aula, y cuántos en cuántos casos la valoración ha sido un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Vamos a empezar con el total de, de encuestas. Y lo único que tenemos que hacer es contar. Entonces decimos igual, contar, abrir paréntesis y seleccionamos todo el rango deseado. Podríamos ir hasta arriba porque ese el aula, al ser texto, no lo va a tener en cuenta al contar. Damos a tabulador o a la tecla intro y tenemos ahí 24. Y lo que podemos hacer es arrastrar a la derecha y rellenar las cuatro celdas, que evidentemente en este caso, ya que las respuestas eran obligatorias, en todos los casos tenemos valores. Vamos a dejar por ahora la línea esta de promedio y vamos a ir a valoración. Y vamos a contar el número de celdas que contienen la respuesta 1. Y luego lo haremos lo mismo con el resto. Si, no nos, si vamos y escribimos, nos acordamos que la función es contar contar.si sí, y abrimos paréntesis. Y no nos acordamos muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a la ayuda, a más información, escribimos contar punto contar.si sí, y vamos a más información. Aunque aquí mismo ya tenemos intervalo y criterio. Intervalo. Creo que ya sabemos lo que es. Si tenemos duda con criterio, vamos a más información. Y veremos que el criterio aparece aquí, por ejemplo, representado. con entre comillas mayor que 20. Y en este caso, entre comillas, pagado. Bien. Volvemos a la hoja. Y vamos a seleccionar primero el intervalo, que serán todas estas celdas. Como antes podemos seleccionar hasta arriba. Y ahora tenemos la condición. Y en este caso tiene que tener el valor 1. Podríamos escribir igual a 1, pero siendo igual no hace falta. Sí tendríamos que escribir mayor, menor, mayor o igual, cualquiera de, esas, de esos símbolos de comparación. Cerramos el paréntesis y nos da cero. Porque en esta columna no había ninguno. Vemos aquí, estiramos a la derecha y vemos que en cuanto a talleres sí ha habido algunas respuestas bajas. Lo mismo aquí. Igual. Contar punto sí. Abrimos paréntesis. Cogemos el intervalo. Punto y coma. Y ahora ponemos el 2. Y tabulamos. En este caso nos ha dado. Y el último. Montar punto sí el intervalo punto y coma, comillas, cinco, comillas, cerrar paréntesis, tabulador. Y entonces aquí tendremos los resultados de la primera pregunta. Vimos que la, la mayoría de las respuestas han estado en el 3, pero las respuestas son medias medios altas. Para rellenar. Hacia aquí podemos seleccionar los cinco valores y arrastrar a la derecha. Bueno, ya tenemos aquí esas cuentas y vamos a ver el promedio. Para, para calcular el promedio, lo que tenemos que hacer es, es una fórmula muy similar a contar y muy similar a, a suma. Es promedio, abrimos el paréntesis. Seleccionamos el rango y cerramos paréntesis. Nos da 3,3333. Arrastramos a la derecha. Y dado que no necesitamos para nada tantos decimales, en nuestro caso con uno tenemos suficiente, vamos aquí arriba y reducimos los decimales hasta quedarnos con 1. Las siguientes funciones que teníamos en el listado eran suma y suma. Punto sí. Suma ya hemos utilizado antes en el anterior vídeo y suma sí es muy similar a contar sí, pero en este caso lo que hace es una suma de los valores que cumplen una condición. Suma el contenido de las celdas que cumple la condición. Y lo que sí si vamos a utilizar en el siguiente ejemplo es la función suma producto. La suma producto lo que hace es la suma de la multiplicación entre dos series de valores. En el anterior vídeo, a la hora de calcular una media ponderada, es lo que hicimos de uno en uno. El valor de la nota por su peso más el valor de la nota por su peso más el valor de la nota por su peso. Ahora aquí vamos a verlo por medio de un ejemplo. Este es el ejercicio notas en el que tenemos cuatro alumnos y alumnas que han tenido que presentar seis proyectos. Tienen las notas correspondientes a los seis proyectos y cada nota tiene un peso diferente. Primero vamos a hacer un cálculo de un promedio como si no tuviesen peso y eso nos daría igual a... Haríamos promedio y no tendríamos nada más que seleccionar el rango, cerrar paréntesis y darle al tabulador. Y a continuación estirar de arriba a abajo. Reducimos los decimales, vamos a dejarlo con uno y lo tendríamos ahí. Bien. Vamos a hacer la media ponderada. Para hacer la media ponderada, si lo hiciésemos. Como en el anterior vídeo, tendríamos que ir cogiendo de uno en uno primera nota por su peso más segunda nota por su peso hasta hacerlo con los seis proyectos, con las seis notas. Sin embargo, esto se puede hacer de un modo mucho más sencillo haciendo suma producto. Y seleccionando las dos series de, de números. Sería una, punto y coma, y la otra serie. Y cerrar paréntesis. Con esto ya tendríamos el 7 por 2, más 8 por 4, más 7 por 5, más 6 por 3, más 2 por 1, más 5 por 5. Lo tendríamos ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es dividir. ...entre la suma de los pesos, por lo cual escribimos suma, seleccionamos el rango y con esto ya tendríamos la nota ponderada. En lugar de tener que hacer 1, 2, digamos 12, por lo menos 18 clics de selección, únicamente hemos hecho tres seleccionando rangos. Y ahora, antes de arrastrar para abajo tendremos que fijar las referencias a las celdas que tienen los pesos, que son todas las que tienen el índice 2. Entonces, en estos cuatro casos, que tenemos aquí, en el G2 y B2, meteremos el dólar, y aquí también, antes del número 2, incluiremos el dólar. Tenemos aquí... Arrastramos y tenemos ahí las notas ponderadas. Y ahora vamos a ver la media condicionada. Para ello vamos a utilizar la función sí, la función condicional sí. Cuando utilizamos la función condicional sí, lo que vamos a tener es primero una expresión lógica. Que es una expresión lógica, algo que nos va a decir, si es verdadero o falso, aquello que nosotros, esa condición que nosotros ponemos. Entonces, si el resultado es verdadero, la celda tendrá el valor que pongamos en este segundo término. Y si es falso, estará aquí. Pondremos aquí el valor que, que tendrá cuando sea falso. Aquí tenemos varios ejemplos. La primera es que el valor de la celda A1 es mayor que 5. Si la celda contiene un 6, eso será verdad. En cambio, si la celda contiene un 5, será falso. Claro, si en lugar de poner mayor, ponemos mayor o igual que 5, cuando el valor sea 5, será verdad. Pero cuando sea 4,9 no. Vamos a mirar por un texto. Cuando miramos por un texto lo vamos a poner entre comillas. Y una condición puede ser que en la celda A1 tengamos el texto lunes. Entonces, si pone lunes, es idéntico, será verdadero. Si pone lunes como a martes, será falso. A veces suele pasar... Que parece que pone lunes y nos da falso. Y suele ser porque haya espacios después de la, del, del texto. En esta siguiente tenemos a, a uno igual a comillas, asterisco lunes, asterisco comillas. El asterisco sustituye a cualquier texto. Por lo cual nos dará verdadero cuando contenga lunes en cualquier posición. Si tenemos lunes como a martes, dará verdadero. Si pone miércoles, dará falso. En este caso tenemos igual a comillas código, interrogación, comillas. La interrogación sustituye a un carácter, a uno solo. Código 1, verdadero. Código 10, falso. Porque tiene un carácter en exceso. Claro, si en lugar de la interrogación tenemos... El asterisco, el código 10, nos dará verdadero, pero uno código dará falso. Bien, entonces vamos a ir a ver el, nuestro ejemplo. Pero antes de ello, eh, vamos a ver una otra de las funciones que teníamos por aquí, que son el mínimo y el máximo. Nos dará el mínimo, nos dará el valor mínimo de una serie de, de números. Y el máximo, el valor máximo. En este caso vamos a utilizar la función mínimo. Para comprobar que en toda la fila no hay ningún valor por debajo de 5, de en lugar de estar mirando cada uno de los números, lo que voy a hacer es buscar el, el valor mínimo. Y si el valor mínimo es 5 o está por encima de 5, entonces podré calcular la media. Si el valor mínimo está por debajo de 5, entonces tendré que ponerle, por ejemplo, un 4. Entonces vamos a empezar con la... a escribir, vamos a ir a la celda. Vamos a escribir, perdón, igual, sí y la expresión lógica. Entonces voy a escribir min, el mínimo de toda la serie de notas. Si el mínimo es menor que 5, el valor que le voy a dar es un 4. Con lo cual voy a escribir, voy a escribir entre comillas, un 4. Pero si eso es falso, es decir, si no hay ninguna, si esa comprobación que hago de que de que haya valores por debajo de 5, me da que es falso, calcularé la media. Y a la hora de calcular la media, lo primero que voy a hacer, en, voy a hacerlo primero con el promedio normal. Escribiré aquí, tal y como había visto antes, como había hecho antes, promedio de esos valores, cierro paréntesis, cierro el paréntesis del promedio, y cierro paréntesis del condicional y le doy al tabulador. Aquí me ha calculado el promedio, vemos que coincide, aquí. Pero aquí en estos dos casos me ha puesto un 4. ¿Por qué lo ha puesto a la izquierda? Porque esto lo he puesto como, como texto y si le quito, a ver ahora, eh, me lo va a poner a la derecha si lo pongo sin los sin las comillas entonces si resulta que el mínimo es un es un 2 como es en este caso esa es la condición que se cumple es verdad que el mínimo está por debajo de 5 entonces tienes un 4 si no es verdad entonces calcularé la media bueno aquí tenía la media ponderada y aquí tenía todo el, toda la fórmula, que la voy a coger, la voy a copiar, escape. Y aquí en lugar de, de promedio, voy a sustituirlo por ese valor. Y entonces me va a dar el valor, eh, perdón, vuelvo aquí esta, voy a quitarle las comillas a esta la primera. Y ahora me hace el cálculo de la media ponderada para los casos que tienen un 5 o mayor y los que tengan menor que el 5 me pone, un, me pone un 4. Voy a quitar uno de los, de los decimales. Vamos a fijarnos que aquí lo que ha hecho ahora ya no pone suma producto, si pone sum product y en lugar de suma pone sum. Que es la misma función que hemos escrito antes pero, pero en inglés.